Hola, hola, ¿cómo están? Eh, vamos por la lección número 5 ya de este curso para emprendedores. Esta es la lección 5, el primer módulo, marketing para afiliados o marketing de afiliados, como también se conoce. Mi nombre es Susi Chapa para los que ya están siguiendo este curso. Eh, bienvenidos a los que están recién iniciando. Si es que estás, sé que a veces quieres empezar por lo que más te llama la atención, pero te invito a que vayas desde la introducción a seguir todo este curso para emprendedores que estamos siguiendo durante una semana. Ok, muy bien, vamos a tocar el tema de un negocio muy, muy interesante, como lo están viendo acá en el título, marketing de afiliados. No sin antes eh, indicarte si estás viendo este video desde YouTube, pues que lo compartas con otros personas con otros emprendedores que quizás también sea de su interés y quieran aprender de este de este tema de este negocio ok que también le nos regales un like para poder apoyarnos y poder seguir trabajando con este con, este, con estos cursos gratuitos que estamos brindando hoy en día para apoyar a muchas más personas. ¿okay? Y si estás viendo el curso en nuestra plataforma, pues te invito a ver los demás, las demás lecciones de otros, eh, de otros tipos de negocios que puedes hacer de manera online desde tu casa y que lo hemos estado brindando a través de, de estos días. ¿no? Bien, vamos a continuar. Marketing de afiliados es un negocio que hoy en día, literal, millones lo están haciendo y están generando muchísimos ingresos eh, para ellos hace, mucho, hace ya varios años que se viene desarrollando este tipo de negocio y a través de varios años han venido apareciendo más y más plataformas que brindan este servicio. Estoy segura que dentro de un tiempo muchísimas más plataformas que ya funcionan en el internet se van a seguir uniendo para seguir haciendo este tipo, este modelo de negocio. ¿Okay? es un tanto parecido si tú viste el capítulo donde hablamos del marketing por relaciones eh, o marketing multinivel es parecido a ese tipo de negocios con la diferencia que el multinivel pues tiene tú ganas por varios niveles de otras personas afiliadas y en el marketing de afiliado generalmente ganas solo por lo que tú produces Ok. bien vamos a ver de qué se trata marketing de afiliados y cómo es que se hace este, este tipo de negocio lo vamos a ver en, el, en la siguiente página Ah, bueno, acá es la pregunta, ¿no? ¿Qué es este negocio y cómo se, cómo se hace este negocio? ¿Qué, y es, ¿Qué es y cómo se hace este negocio, ok? O trabajo también, que muchas personas... Como te digo, ya son millones de personas en el planeta que hacen este negocio. Lo bueno y lo excelente de este negocio es que lo puedes hacer a nivel mundial. Puedes hacerlo en el país, en el lugar donde tú te encuentres. Lo puedes hacer, puedes vender productos, infoproductos para cualquier parte del mundo, Ok. Entonces esto no se limita al lugar en donde estás, porque lo que se vende acá pues son productos, eh, muchas veces infoproductos, que ya te voy a explicar en la siguiente diapositiva. Mira, vamos a explicarte un poco qué es marketing de afiliados. Si tú te das cuenta, acá en la parte izquierda ves el nombre de algunas plataformas, solamente son algunas de las que hacen eh, marketing de afiliados, pero te voy a describir un poco un tanto de ellas. Eh, lo, el primero que vemos es Hotmart, que es uno ya muy conocido, muy muy conocido, se está haciendo muy famoso hace, hace bastante tiempo ya Y el que le sigue es Clickbank, otra plataforma, ambas plataformas eh, venden infoproductos o cursos como lo quieras llamar ¿okay? Son productos digitales, algo que tú vendes y no tienes que enviarle a nadie, simplemente el que lo compra si sí, lo descarga y puede ver el curso o puede acceder a ver el curso algo así como este curso que tú estás viendo ahora. Son infoproductos. ¿okay? En las otras dos plataformas que ves acá, que también son muy, muy conocidas, Amazon y AliExpress. Estoy segura que muchos de ustedes, quizás los que están viendo este curso, no saben que AliExpress también tiene, eh, eh, también hace marketing de afiliados. Ellos, eh, En Amazon vas a encontrar también infoproductos como libros, ¿no? Libros mayormente que vas a encontrar dentro de Amazon. Pero Amazon tiene un mercado muy amplio ya que también venden diferentes tipos de artículos. Vas a encontrar desde quizás desde artículos para la cocina, artículos para jardinería, eh, innumerables cosas porque es uno de los mercados más amplios que hay hoy en día en Internet para comprar y envía pues casi a todo el mundo los productos que ellos venden. ¿okay? AliExpress también es un, es un mercado donde vas a encontrar productos eh, tanto de China, de Estados Unidos. De Rusia y de otros países que están acá eh, involucrados en Aliexpress. Ok, también. Pero Aliexpress sí es un mercado de productos físicos. O sea, artículos que vas, a, que vas a comprar, que vas a enviar. Pero ya te voy a explicar cómo funciona el marketing de afiliados con estas empresas. Cómo te pagan. Y las otras dos plataformas que ves al final son Builderall y, si y el sistema TDC. Que bueno. Builderall es una plataforma en sí. Ok, es una plataforma. Lo, hab lo habíamos hablado en, en el curso anterior, en la lección anterior. Builder es una plataforma de marketing digital, es una plataforma que te da eh, todas las herramientas, por decirlo así, para que te ayuden a hacer marketing digital. Marketing digital es otro de los negocios que está dando el boom hoy en día, el que se dedique a marketing digital hoy en día también va a tener un gran auge y después de esta crisis estoy segura que va a ser un negocio muy lucrativo aún más. Okay. El sistema TDC eh, es un sistema eh, donde tú encuentras una serie de cursos de marketing digital y ganas por los cursos que vendes y además ganas por las personas que también compren este curso. Pero bueno, es un, si quieres investigar un poco más, hay muchísima información en YouTube. Pero ¿qué os sucede? Bueno, acá tenemos las plataformas que que ofrecen el, el esquema de marketing de afiliados, ¿ok? Pero, ¿cómo se hace este negocio? Detrás de, por ejemplo, de Hotmart y de Clickbank, existen unas personas llamadas productores, que son las personas que hacen los cursos. Alguien, así como yo, por ejemplo, que ahora estoy haciendo este curso, se, se llaman productores. Este curso, bien, yo tengo una plataforma donde la estás viendo ahora, que es Emprende y Aprende Ya!, eh, donde tú lo estás viendo, ¿no? pero si yo quisiese también podría subir este curso o quizás otro a Hotmart en forma de productor y luego pues Hotmart ya se encargaría de venderlos, ¿no? yo solamente me encargo de crear el curso y ponerlo en Hotmart, nada más. Luego, eh, ¿qué sucede? ¿no? También existe acá Clickbank que es igual es de cursos, ¿qué sucede cuando los productores suben un curso en estas plataformas? Hay un grupo de personas que se llaman afiliados que son personas que vienen a la plataforma y eh, se inscriben o, o como, como se, se, se afilian como, eh, como miembros de la plataforma para poder eh, vender estos productos. ¿Cómo los venden? Pues empiezan a buscar tráfico a través de estas plataformas, Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Blog y tantas otras plataformas y formas que hay de traer tráfico hacia estas páginas que ves en el la lado izquierdo hacia estas plataformas, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los afiliados? Son personas que se registran dentro de estas plataformas y empiezan a buscar tráfico y a promocionar dichos, este, dichas plataformas, pero con productos específicos. Ya te voy a explicar en, en, el siguiente, en la siguiente lección, en el siguiente módulo. Vamos a ver, voy a entrar más a detalle cómo hacer marketing de afiliados con Hotmart. Y también te voy a explicar cómo hacer marketing de afiliados con Builderall. Y por ahí que puedo hacer también cómo se hace marketing de afiliados con AliExpress y Amazon. Ok, vamos a verlo en, un siguiente, en una siguiente lección. Ahora quiero que entiendas <coughs> que de eso se trata. Que si tú te registras... Eh, dentro de estas plataformas pasas a ser un afiliado y tu trabajo es pues a través de publicidad y, y las formas que tú te la ingenies en internet, a través del marketing de este digital, empiezas a conseguir tráfico, empiezas a conseguir a estas personas de acá del lado derecho, que son los usuarios finales, ellos los vas a traer mediante publicidad ellos son el tráfico los vas a traer para hacerles conocer estas plataformas y los diversos pro este productos que tienen para que así ellos al comprar un producto pues tú te ganes una comisión por cada curso que vendes ¿okay? por ejemplo si Hotmart tiene un curso digamos mmm, tiene un curso X vamos a ver un curso de marketing digital vamos a ponerlo así si hay una persona que ha creado un curso de marketing digital y lo sube a Hotmart lo carga en Hotmart. Ese curso cuesta 50 dólares, ¿ok? En Hotmart. Pero el productor llega a un acuerdo con Hotmart. Y dice, ¿no? De esos 50 dólares, quizás el 25% se lo va a llevar la plataforma, el otro 25% se lo va a llevar el afiliado y el otro 50% se lo lleva el productor. Estoy diciéndolo por, por decir, no no, es eso, no son esos los porcentajes. Porque muchas veces hay, hay cursos, en los, por ejemplo en Hotmart, en los que yo he ganado incluso hasta el 70% de lo, del costo. Incluso hay algunos que te pagan hasta el 100%. No sé cómo es el acuerdo entre el productor y el y la plataforma pero si sí, puedes ganarte 50 al 60 por ciento solo con vender uno de sus productos ok entonces de eso se trata el marketing de afiliados eh, igual sucede en clickbank en amazon es lo mismo te, una vez que tú te afilias la plataforma en cada te asigna un link un link que es tuyo para que tú empieces a compartir y las personas que compren bajo ese link pues este van a poder cada producto que compren pues van a, va a ir para ti un porcentaje en Amazon y en Aliexpress se gana menos que en las plataformas de acá arriba El ingreso es menor, pero también hay buenos ingresos En Builderall y el sistema TDC eh, el ingreso es diferente Builderall tiene una estructura un poco multinivel también que te la voy a explicar más a detalle en el siguiente video para que entiendas un poco más, pero para mí también ha sido una muy buena oportunidad de hacer negocios en Internet con Wilderall. En verdad es una de las mejores plataformas que he visto hoy en día. Hay muchas en el mercado, eh, pero no, no he encontrado hasta ahora un, un sistema tan completo como Wilderall. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ya lo vamos a ver en el siguiente video, pero también es una muy buena oportunidad si quieres eh, generar ingresos. Hay muchísima gente hoy en día haciendo marketing digital o muchísimos clientes, como vimos en el capítulo de, de conseguir tráfico para, para otros tipos de negocios. Hacerlo con Builderall te va a ayudar muchísimo y es pues, parte de tu, de, tu, de tu retorno o tu ROE, como le dicen, no tu retorno este a tu inversión. Pues si tú inviertes una cantidad en Builderall, lo que te va a retornar es, va a ser muchísimo, muchísimo más grande. Es una gran ayuda. Ok, entonces, bien. Luego, si ya has entendido de qué se trata el marketing de afiliados, espero haberte lo podido explicar de una manera clara para que lo hayas comprendido. Es simplemente para resumirlo, que tú te afilies dentro de una de estas plataformas, te asignan un código, un link para ti, un código por decirlo así, y luego a cada producto que tú promociones con tu código, si algún usuario lo compra, hay un porcentaje de ganancia para ti. Ok, lo vamos a ver en Hotmart. Cuando entremos en el siguiente video, te voy a hacer un curso práctico donde te voy a enseñar paso a paso en Hotmart cómo afiliarte, cómo ingresar, e incluso algunos tips de cómo promocionar los productos de Hotmart. Ok, bien, entonces pasado esta explicación, vamos a te veo en el siguiente, en el siguiente módulo donde vamos a hablar más de Hotmart. De Amazon, de AliExpress, de Builderall para poderte explicar un poco más cómo puedes trabajar con estas plataformas si te interesa hacer marketing de afiliados. Ya lo sabes, si estás tú en YouTube, te invito a que en el pie de este video vamos a de, voy a dejar el link para que puedas ir hasta nuestra plataforma y puedas ver el curso completo eh, para que te enteres más, no solamente de este tipo de negocios, sino como te menciono, hay cuatro cursos, cuatro negocios más atrás que hemos ido explicando de cómo lo puedes hacer tú a través de internet y obviamente con tus redes sociales. ¿Ok? Listo amigos. Vamos, nos vemos en el siguiente video. Ahí eh, te, te seguiré explicando, ¿ok? ¡Chao!